Creo que es esencial que, que se escuche a, a toda la juventud, porque somos, somos presentes ahora mismo, tenemos, tenemos voz y tenemos una opinión y, y estamos afectados por ciertas políticas que se llevan a cabo y, y también muy importante porque somos el futuro y vamos a heredar un mundo sobre el que se están tomando decisiones ahora y decisiones que, que repercuten en, en el futuro. Entonces, por esas dos razones principalmente creo que, que tenemos que, que alzar nuestra, vor, nuestra voz, hacernos oír y hacernos respetar.